El productor argentino Bizarre Rap revela que le gustaría trabajar en una sesión con Cherry Scomb. qué? El productor DJ argentino conocido como Bizarre Rap reveló que el próximo artista dominicano con el que le gustaría grabar una de sus Bizarre Music Sections es el cantante urbano Cherry Scomb. Asimismo sostuvo que solo realiza colaboraciones con personas que admira y que nunca haría una sesión por dinero. En ese mismo orden indicó que trabaja como DJ desde sus 14 años de edad, pero que empezó a tomarlo en serio como trabajo desde hace dos años. Gonzalo Julián Conde, nombre real del productor, comenzó editando videos en YouTube sobre las batallas de freestyle, en su mayoría el quinto escalón. Una competencia de freestyle de su país Posteriormente pasó a ser un remix de canciones. La primera visual Music Session es del rapero Barbie, la cual cuenta con 13 millones de reproducciones y la más vista hasta el momento es la número 36 con Nati Peluso. Actualmente esta sesión acumula más de 257 millones de reproducciones. La que le sigue es la número 38 con Elegante, con más de 19, 195 millones de visualizaciones en YouTube. Una aquí, por favor. <risa> Si vienen aquí, ¿cuál es, la, eh, ¿cuál es eh, el mejor entrevistador ahora mismo de la artista? ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a decir? ¿Con, ¿Con quién? No, Pizarra se sienta ahí. Pizarra, ¿con quién tú vas a grabar? No, yo voy a grabar con Rida y Felaye, con absp si Voy a llevar el gordito sexy Pues no, él no me va a aceptar con otra gente. Todo el bien. que va a los foques le gusta el Cherry. Le gusta el cherry. Eh, claro. claro. Decir, lo ya que esa, no, no, no, no. Esa creo. novela no, que Ay, esa novela sí, no sí. la sabemos. Eh, cuando mírame, fue el que trajo de Avisarra para acá. Oh, claro. Entonces, Ay, ya, eh, ya, o Santiago Matías, la novela como que está pesada. Que está bien, que, que, que le gusta el Cherry, pero no, no, sabemos que... ya que eso fue que lo que di que es el Cherry. Dime. Va a seguir, Santiago. Claro. ¿Eh? Habiendo tanto, justamente, habiendo tanto el cherry. El di, tanto, ta, habiendo tanto talento aquí, dije que, di que iba a dedicar al cherry, que me gusta como el cherry rapea. Teniendo, teniendo ahí, la sí. Rosmaría, el cherry el ahí la Rosmaría. El cherry no, del Estando ahí la Rosmaría. Qué demasiado talento. La misma perversa. A mí me gusta irla. ¿Por qué no dice bueno, ahí? Me gusta no, no, y, y dice. Y dice eso, que eso, ¿no? Lo, porque me huevo. gustó su participación en el Por ese peor que el cherry. No, Villalona. Ay, está el lápiz consciente, ¿por qué no dice el lápiz? Don a mí lápiz. me gusta el lápiz. A mí me gusta el lápiz, la leyenda. El lápiz. ¿Eh? Va de una gente que vende otro país a el, el No, no, el que hable de rap tiene que mencionar aquí al lápiz consciente. Sí, porque ellos están hablando de rap y de, de no, el, el, En el país, ¿cuál es el que te gusta de rap? ¿De Cherry? No, es una película, ya claro. película. Dice, oh, a mí me gusta como rape el Cherry y tú contaste por el Cherry. No me dice dos cosas en esa canción. <risa> <risa> <risa> Señores, vamos a saludar, Vamos a saludar a Misael, mi hermano Misael, eh, que está activo, bien. o no, Un abrazo, un cariño. Estoy bravo con Misael, pero es de lo mío personal. Sabe que lo respeto mucho y lo quiero. Gracias por el apoyo. Misael a los osobrosos, que estamos al aire.